Bienvenidos a este podcast en donde hablaremos de 16 datos sobre los sueños de los que seguro nunca has escuchado. Un sueño es una secuencia de imágenes, ideas, emociones y sensaciones que generalmente ocurren involuntariamente en la mente durante ciertas etapas del dormir. El contenido y el propósito de los sueños no se entienden completamente, aunque han sido un tema de interés científico, filosófico y religioso a lo largo de la historia de la humanidad. Los primeros teóricos de los sueños, como Sigmund Freud, argumentaron que la función de soñar era preservar el sueño expresando deseos incumplidos en el estado inconsciente. Las primeras civilizaciones pensaban en los sueños como un medio entre los humanos y los dioses. A pesar de la ciencia moderna, los sueños siguen siendo un gran misterio. Aquí hay 16 datos extraños y sorprendentes sobre sueños, de los que tal vez nunca hayas oído. Número 1. No puedes leer mientras sueñas, tampoco saber la hora exacta. Si uno está seguro de si estás soñando o no, intenta leer algo. La gran mayoría de las personas son incapaces de leer sus sueños. Lo mismo ocurre con los relojes. Cada vez que mires un reloj, dirá una hora diferente, y las manecillas del reloj no parecerán moverse como lo informan los soñadores lúcidos. Número 2. Siempre sueñas, pero no lo recuerdas. Muchas personas afirman que no sueñan en absoluto, pero eso no es cierto. Todos soñamos, pero hasta el 60% de las personas no recuerdan sus sueños. Por otro lado, las personas mayores de 10 años tienen al menos de 4 a 6 sueños cada noche, pero olvidan del 95 al 99% de esos sueños. Número 3. No todos soñamos en color. Si bien la mayoría de las personas informan que sueñan en color, hay un pequeño porcentaje, alrededor del 12% de personas que afirman soñar solo en blanco y negro. Número 4. Las personas ciegas también sueñan. Las personas ciegas que no nacieron ciegas ven imágenes en sus sueños, pero las personas que nacieron ciegas que nunca han visto nada en absoluto, todavía sueñan. Y sus sueños son igual de intensos e interesantes pero involucran a los otros sentidos al lado de la vista. Número 5. Los niños tienen más pesadillas. Las pesadillas generalmente comienzan entre las edades de 3 y 6 años y disminuyen después de los 10 años. Sin embargo, el 3% de las personas siguen experimentando pesadillas y terrores nocturnos durante toda su vida. Número 6. Los sueños recurrentes tienen temas. La mayoría de sueños recurrentes ocurren especialmente en los niños, que en su mayoría se trata de enfrentamientos con animales o monstruos, agresiones físicas, caídas y ser perseguidos. Número 7. Sueños lúcidos Hay toda una subcultura de personas que practican lo que se llama sueño lúcido o consciente. Usando varias técnicas, esas personas supuestamente han aprendido a tomar el control de sus sueños y hacer cosas increíbles como volar, pasar a través de paredes y viajar a diferentes dimensiones o incluso atrás en el tiempo. Número 8. Invenciones inspiradas en los sueños. Los sueños son responsables de muchos de los mayores inventos de la humanidad. Acá te dejo algunos ejemplos significativos. La idea para Google, Larry Page, generador de corriente alterna, Tesla forma de espiral de doble hélice del ADN, la máquina de coser Elias Howe y la tabla periódica de Dmitry Mendeleev. Número 9. Sueños de premonición. Hay algunos casos asombrosos en los que la gente realmente soñaba con cosas que le sucedieron más tarde, exactamente de la misma manera que ellos soñaban. Se podría decir que echaron un vistazo al futuro, o podría haber sido una coincidencia. El hecho es que estos son algunos fenómenos realmente interesantes y extraños, como por ejemplo el caso de Abraham Lincoln, quien soñó con su asesinato. También muchas de las víctimas del 11 de septiembre tenían sueños advirtiéndolos sobre la catástrofe y hasta ahora se han registrado 19 sueños precognitivos verificados sobre la catástrofe del Titanic. Número 10. Parálisis del sueño. Alrededor del 8% de la población mundial experimenta parálisis del sueño, que es la incapacidad de moverse cuando se está en un estado entre el sueño y la vigilia. La característica más terrible de la parálisis del sueño es la incapacidad de moverse, especialmente cuando sientes una presencia extremadamente malvada en la habitación contigo. No parece un sueño, sino 100% real. Los estudios muestran que durante un ataque las personas que sufren de parálisis del sueño muestran una actividad abrumadora de la amígdala, la amígdala responsable del instinto de lucha o huida y de las emociones de miedo, terror y ansiedad. Número 11. El aumento de la actividad cerebral. Asociarías dormir con paz y tranquilidad, pero en realidad nuestros cerebros están más activos durante el sueño que durante el día. Número 12 madera de la mañana. La tumescencia del pleno nocturno, muy científicamente llamada, es un fenómeno muy bien documentado simplemente significa que se endureces mientras duerme En realidad, los estudios indican que los hombres contraen hasta 20 acciones por sueño. número 13. Increíbles casos de sonambulismo El sonambulismo es un trastorno del sueño muy raro y potencialmente peligroso. Es una forma extrema de trastorno del sueño REM y estas personas no solo cumplen sus sueños sino que se aventuran de verdad por la noche. Por ejemplo, hubo un caso donde una mujer mantuvo sexo con extraños durante toda la noche, estando ella completamente dormida, al igual que un caso donde un sonámbulo que salió por la ventana desde el tercer piso y apenas sobrevivió. Número 14. En tus sueños solo ves caras que ya conoces. Está demostrado que en los sueños solo podemos ver caras que hemos visto antes en la vida real, así que ten cuidado. Esa anciana de aspecto aterrador a tu lado en el autobús también podría estar en tu próxima pesadilla. Los investigadores de la Universidad de Nueva York han descubierto que nuestros cerebros pueden almacenar 10.000 caras o más a lo largo de su vida, de los cuales la persona promedio apenas puede recordar alrededor de 5.000. Pero eso no significa que siempre recordaremos sus nombres. Por lo tanto, esto demuestra que cada persona que hemos visto en nuestros sueños, ya la hemos visto en persona. Puede haber sido una cara aleatoria que nos llamó la atención en una multitud hace años, pero sigue siendo una referencia para que nuestro cerebro la siga. Puede que no reconozcamos o ni siquiera recordemos haber visto a la persona en nuestros sueños. Sus caras siempre serán las mismas, pero su apariencia física y comportamiento Pueden no ser exactamente las mismas que en la vida real. Por ejemplo, pueden ser más altos, más pequeños, más delgados, más gorditos, más educados o groseros de lo que son en persona. Número 15. Los sueños tienden a ser negativos. Sorprendentemente, los sueños suelen ser más negativos que positivos. Las tres emociones no reportadas que se sienten durante el sueño son la ira, la tristeza y el miedo. Número 16 diferencias de género. Curiosamente, el 70% de todos los personajes en el sueño de un hombre son otros hombres, pero el sueño de las mujeres contiene la misma cantidad de mujeres y hombres. Además, los sueños de los hombres contienen mucha más agresividad. Tanto las mujeres como los hombres sueñan con temas sexuales con la misma frecuencia. Y hasta acá va este pequeño podcast. Hablando de 16 datos sobre sueños que tal vez no conocías. Nos vemos en el próximo episodio.